los hermanos Sánchez, para ti, esta casuita, que desperrama tristeza, desperrama sentimiento para todo el pueblo. Con mi pañuelo Yo tu hermoso